Yo soy Francisco Vallecillos, soy socio-director de la empresa evetra Mobility Service y soy bueno, pues ingeniero industrial. Hemos hecho dos consultorías con el Ayuntamiento de Santa Rapeto de la Mogoda, eh, una en colaboración con el, con el CIMBAYER, que era eh, una consultoría de m, integración de un punto de recarga en el CIMBAYER. Además, eh, hicimos otra consultoría, que es aquí en el, para el CREVE, para instalar un punto de recarga en el núcleo ...de la población, que se decidió aquí en el, en el CREVE... La, ...la siguiente fase es, es hacer la dirección de obra... ...de estos puntos e implantarlos... ...y un poco eh, estudiar un poco cómo implantar... Eh, ...la flota de vehículos de, del Ayuntamiento... ...como son motos, flota de jardinería... ...de, de, de obra civil, de mantenimiento... Implantar la movilidad eléctrica en estas flotas. Es un poco el, el cambio de paradigma que estamos viviendo en la actualidad. Es un cambiar de, del vector energético, eh, petróleo y gasolina, diésel, a un vector energético que es electricidad, que actualmente existe, pero para otros para otros objetivos, ¿no? pues, eh, aplicar la electricidad para la movilidad. Es súper es importante que la Administración tome, tome la, el, el liderazgo para, para hacer estos, estos trabajos. La movilidad eléctrica, todo el mundo sabe que es el futuro, es el objetivo a... a a cumplir, pero se tiene que impulsar. Eh, la Administración es la que tiene que tirar del carro. Realmente es así. Entonces, eh, el hecho de que vayan a instalar puntos de recarga, eh, que creen unas relaciones económicas entre diferentes administra Administraciones, como puede ser el e ELEX de Arriba de Caldas, entre diferentes, entre diferentes actividades y principalmente que creen una, un, un, una masa de, tra de, de gente cualificada para, para, para poder trabajar en estos puestos de trabajo que se están creando, es primordial. A la gente que no tiene una, una, una previsión de futuro, lo claro que se mira es el momento económico actual y yo mi gasto lo puedo o, sea, o mis, mis, mis recursos lo puedo destinar a ciertas cosas, solo o sea, no, no solo a, a las materias primas, lo que, lo, que lo que necesito como recursos primordiales. Pero los que ven un poco más para allá uh, tienen que invertir en estas cosas. Uh, y no todos los pueblos lo hacen. ¿eh? Uh, no todos los pueblos están creando un, un eje de, de, de, de sinergias entre poblaciones de, de una misma región. No todos los pueblos tienen, tienen la actividad industrial que tenemos aquí en Santa Perpetua. No todos los pueblos están haciendo, bueno, crean el creve y formando a gente, incentivando el uso. Eh, haciendo propaganda del uso de conocimiento de las tecnologías. No todo el mundo lo hace.